Eh, tenemos ya habitualmente todos los viernes, que es la posibilidad de eh, generar un momento para que personas que están de pronto llevando adelante un emprendimiento puedan venir aquí y contarnos de qué se trata. ¿Sí? Ya hemos eh, tenido varias experiencias muy interesantes, ¿no es cierto? Hemos hablado de tarwi, por ejemplo, ¿no es cierto? Recuerdo aquello. Hemos hablado de eh, leches eh, naturales, ¿verdad? Vegetales, leches vegetales. Eh, estamos en perspectiva, tenemos una agenda muy interesante. Pero te cuento que hoy vamos a hablar de café, ¿sí? si hay algo que tiene Bolivia es eh, café, ¿sí? aunque no parezca, aunque muchos digan que no y algún colombiano por ahí quiera decir que no existimos, pues existimos y van a ver ustedes hoy eh, qué maravilla que vamos a presentar. Quiero agradecerle la presencia y saludarla a María José Villarruel, eh, voy a recurrir aquí a mis lentes y a mi chanchullo porque la verdad es que no, no voy a poder decir todo lo que es ella, es Q-Arabica Grader. Espero haberlo dicho bien. Súper bien. Q Arabica Grader. Ahorita nos va a contar María José de qué se trata, pero además es barista SK. SK. SK, perdón. Algo en algo tenía que fallar. Barista SK. María José, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, contentísima de, de estar acá presentando, por supuesto, el café boliviano. Buenísimo. Eh, cuéntale un poquito a la gente, a los que no conocen necesariamente estos temas, ¿qué quiere decir que tú seas Q-Arabica Grader? ¿Qué sería? Bueno, eh, la mención Q-Arabica Grader es la mención más alta que se da a nivel mundial a todos y todas las catadores, ¿no? De, de, de café, por supuesto. ¿Catadores? Exacto. O sea, tú eres catadora de Exacto, café. Exacto, así ¿Qué, es. ¿Qué quiere decir catador? ¿Qué hace un catador de café? Bueno, nosotros nos dedicamos a evaluar la calidad y ver eh, qué características tiene ese café. ¿no? Para de esa manera nosotros darle una puntuación y que de esa forma vaya al, al mercado, ya sea como a nombre de un café comercial, un café de especialidad, una Golden Cup, una taza presidencial, que justo es ahorita lo que estamos haciendo en Bolivia ¿no? con esto del torneo. Correcto. ¿Tú utilizas qué tipo de laboratorios y equipos para determinar esa calidad? ¿O es solamente...? Nariz y boca, no principalmente, ¿no? Pero por supuesto que nosotros también hacemos el análisis de la calidad del café desde que está en verde. Ya, ¿no? este, ah, está, este café está en verde. Exacto, esas vendrían siendo Ajá. las semillas de café. Correcto. ¿no? Venga, venga por acá. Vamos claro a ir mostrando sí. porque aquí eh, ha traído varias cositas eh, María José. Pero entonces, estamos hablando del catador. Entonces, tú catas desde aquí. ¿Desde sí. que está verde? ¿Desde aquí? De hecho, uh, sí. podremos iniciarlo acá. ¿Acá? ¿Qué que sería es cuando este? cuando todavía está en cáscara. Ajá. Ese es un método de secado, vendría siendo el proceso natural. Eso Correcto. quiere decir que los frutos del café han sido secados... Netamente enteritos, no íntegros De acuerdo, ¿Qué, ¿qué es esto? A ver, contarle a la gente Porque hay mucha es gente es... que ahorita está viendo por primera vez en su vida un grano de café Exacto ¿no? Entre ellos me incluyo Nunca yeah. antes había visto un grano así como estás mostrándolo ahorita en ese, en ese punto todavía no llega siendo un grano, sino es la fruta deshidratada del café Es la fruta deshidratada A de ver, se la agarra voy. bonito y, y, y le vas a escuchar, ahí suena la semillita que está dentro ahí. Entonces ver, para eso hacerle. Eso Evidentemente ¿Se escucha? Sí, eso. se escucha ¿Se escucha? Allá sí. Ok. Entonces, Entonces, esto es lo que recogen de la planta. Exacto. Así es. Esto El, bajan de la planta. Así es. Pero a un principio es de color rojo. También puede ser amarillo. Rosado o color anaranjado, dependiendo la variedad y la especie del Perfecto. café. Perfecto. Después, entonces tú lo recoges posiblemente rojo, amarillo o de otro color y lo haces secar o qué Exacto, haces. Exacto, así Lo es. haces secar. Con y este se vuelve así. Con este proceso natural, sí, se hace ¿Cómo secar. ¿Cómo es el proceso natural? ¿El poner proceso al sol. El proceso natural, sí. eh, por lo general, no se hace con un contacto directo al sol. El proceso natural más nos indica que no se le quita ninguna de las capas a la fruta del café. De acuerdo. ¿No? Entonces, logramos tener este punto. Perfecto. Pelamos ese café y, y vamos a tener la semilla es esto. Dentro de estas de estos que estábamos viendo hace un ratito, están estos otros, ¿sí? Exacto. Esto qué sería? Esto es crudo, café Exacto. crudo. Exacto, café crudo o café verde, el oro verde como le llamamos nosotros. Correcto. ¿no? ¿Y tú desde aquí ya empiezas a catar? Así es, Tú ¿no? con tu olfato y tu sentido del gusto Puedes determinar qué calidad tiene este. Por supuesto. Desde aquí. Ahí primero vamos a sentir simplemente eh, fragancias, ya. ya. Pero también vamos a medir la densidad y vamos a seleccionar los defectos. Mira, este café está todo defectuoso, ¿no? Porque ya. está aplastado, lo vamos a, lo vamos partido. A o, esto, por ejemplo, esto se broca. descarta. Exacto. Esto se descarta. ¿No? Con broca, dijiste. Exacto. Es una broca. enfermedad, ¿no? Así es, es una plaga que ataca, que ataca las plantitas del café. No. Correcto. Esto es, por ejemplo, esto es desecho, esto es descarte. Exacto. Esto no es sirve para hacer café. Para nada. Para no, nada, exacto. correcto. Descarta esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque trajiste seis pocillos. Que viendo acá sí Una vez eh, que ya pelamos este proceso, ya. ¿no? podríamos obtener directamente la semilla y seleccionamos todos sus defectos. Perfecto. O también está el proceso lavado. Eso quiere decir que una vez que hemos cosechado los frutos frescos, vamos ya. a pelar este fruto y vamos a lavar el café. Vamos a lavar Perfecto. todo el mucílago, toda esa pulpa, esa carnosidad del café y nos va a quedar esta capa que se conoce como pergamino. Pergamino. Que a un principio ah. es lo que cubre la semillita de café. Ah, mira qué interesante. ¿no? Entonces tenemos que volver a pelar el café y ya. recién vamos a obtener la semilla y esto también se vendría, vendría siendo el descarte. ¿Eh? ¿Esto es descarte? Exacto, eso se llama pergamino, es una de las últimas pieles que posee el café. Perfecto, uh -huh. que esto me imagino debe servir como material orgánico, ¿no? Debe ser bueno así para, es, para así enriquecer es. tus Exacto, producciones de lechuga, ser, de tomate. Eh, o lo, para... lo utilizan mucho para realizar papel. Papel. Exacto, sí, ah, es una forma también cosa. de reciclar. Materia prima. Uh -huh. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué son estos otros dos? Bueno, acá ya tendríamos el producto terminado, ¿no? ¿Qué una sería? vez que ya seleccionamos bien nuestras sí. semillas de café, ya los podemos tostar. ¿Este ¿no? ya es tostado? Ese cafecito ya es tostado. Cuando tú dices tostado. ¿Estás hablando de una sola forma de hacerlo o hay muchos, muchas formas de tostar el café? De hecho, hay diferentes eh, tipos de tostado. ¿no? Hay un tostado claro, medio claro, tostado medio, medio oscuro y el tostado oscuro. ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué sería? Ese es un tostado medio oscuro. Medio este vendría oscuro. siendo un tostado medio Ahora, ¿de dónde, este? ¿de dónde determinamos Eso. qué tipo de tostado? Gracias sí. a la cata, ¿no? Primero que nada, cuando nosotros catamos, tenemos un tipo de tostado a nivel internacional. Es un protocolo que se sigue en todo el mundo la forma de catar, ya. ¿no? De acuerdo a las cualidades, a las características que tenga ese café, nosotros las catadoras o los catadores podemos enviar el informe al, al maestro tostador, quien ya va de definir qué tipo de tostado le iría mejor a ese café, según el informe que nosotros le damos. ¿no? Buenísimo. Exacto. Mira, solo te he hecho una pregunta y te he dicho que nos cuentes qué quiere decir Q-Arabica Grader <risa> y nos hemos ido por todos lados, pero está buenísimo. Entonces, en síntesis, Q-Arabica Grader es la persona que tiene la capacidad de detectar qué tipo de café es, qué calidad tiene, etcétera, desde que... Está así, verde, antes así del es, tostado, hasta es. que está en una taza y se sirve exacto, para, para consumo. Exacto, todo el proceso. Exacto, así es. ¿Cómo se hace para hacer eh, lo que tú eres ahora, no es cierto? Eh, Q-Arabica Grader. ¿Qué se hace? ¿Se estudia? ¿Cómo bueno, es la sí, cosa? Bueno, eh, tenemos que primeramente entrenar bastante nuestros sentidos, ¿no? En cuanto a aroma, sabor, diferenciar muy bien lo que son los gustos, eh, te, conocer realmente cuáles son las cualidades que posee el café, ¿no? Eh, para ser Q-Arabica grader, es, son entrenadores de diferentes partes del mundo que vienen a dar los cursos y a certificarnos, Ajá. ¿no? Entonces, esta certificación o esta mención es la mención más alta que se tiene como catadora a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo has tenido que estudiar? ¿Cuántas horas has tenido que hacer de cursos? Y mm, todo yo que... me he entrenado alrededor de un año entero, pero todos los días catando, catando, catando y probando diferentes y diferentes alimentos, ¿no? Porque de dentro del café podemos encontrar muchos aromas frutales, florales, herbales, caramelizados. Entonces no se trata solamente de conocer cuál es el sabor del café, sino conocer cuáles son los diferentes sabores que, que, que tenemos, no en cuanto a frutas, en cuanto a gustos se, según si es ácido, dulce, salado, Buenísimo. amargo, ¿no? Y todas las todas las sensaciones. En de boca. acuerdo. Eh, cuando tú ibas al, al curso, digamos y te ibas a notar por primera vez eh, ¿Quién te dijo que vayas? Digamos, ¿Fue por alguna referencia? ¿Alguien que te dijo, metele, no sé qué? ¿O te llamó la atención? ¿Cómo fue que te enganchaste con esto? Bueno, con el mundo del café, la verdad es que ha sido así muy sin querer, porque yo he empezado trabajando en cocinas. esa era mi área, esa es mi profesión. No, yo soy tú eres, titulada. Tú eres chef. Exacto. Ahí era tu día, por cierto. Sí, por supuesto. También. <risa> felicidades, un poco tarde, pero Muchas felicidades. gracias. Otra sea, festejo más el primero de abril, que es el día internacional de los baristas, de los y baristas. el primero de octubre, que es el día internacional del café. Ah, buenísimo, así excelente. Es. Ya, entonces lo tuviera la cocina. Lo mío era la cocina. Ya. Por azares del destino, me gané una beca a Colombia. Eh, justo antes de irme yo estaba empezando en una cafetería pero no tenía ni idea de lo que era el café entonces ya estando en Colombia como que me han ubicado un poquito más de lo que era ahí me he enterado que Bolivia era un país de origen y, de, y que tenía muy buena calidad en, en café ¿no? entonces hasta vergüenza me veo que yo siendo del país no conocía la calidad de café café teníamos de y acuerdo. el potencial que Bolivia tiene en cuanto a su calidad. Correcto. ¿no? Cuando fuiste con tu primer profesor, con tu primer maestro, que te dio las primeras luces, digamos, respecto al tema, eh, te dijo, a ver, haga esto, haga esto, haga esto. O sea, ¿probó de alguna manera que tenga ciertas aptitudes? Digamos? ¿Son necesarias ciertas aptitudes o cualquiera puede convertirse en, en esto? La verdad es que todas, todos tenemos la oportunidad de realizarlo, siempre y cuando tengamos una mente abierta y esa predisposición a aprender. Basta ¿No? con eso. Claro. No es necesario sí. un talento especial. No, para nada, el talento se lo va adquiriendo y se lo va aprendiendo poco a poco, ¿No? Pero la Perfecto. voluntad es lo que realmente y el gusto al café es lo que nos hace avanzar y crecer mucho más. Excelente, muy ¿No? bien. Uh -huh. Entonces, eh, vamos retomando un poco cronológicamente el hilo, ¿No es cierto? De tu narración, eh, dijiste que te fuiste a Colombia, hasta ese momento no habías tenido un acercamiento con el café, ¿Verdad? Exacto. Y eh, después, ¿Qué hiciste cuando volviste? ¿Cómo cómo te, bueno, te, te pues, agarró ya el café? Claro, ya empapada, ya emocionada con todo lo que involucraba el mundo del café. En ese instante Solamente era la preparación, o sea, el barismo. No, yo empecé siendo barista. Entonces, ¿qué um, es barista? Esto, esto no, no lo has definido. ¿Esto es lo que estás viendo ahorita esos en la son pantalla? son los cursos que yo doy, ¿no? Que ¿Qué, ¿Qué es barismo? Esto es barismo. Exacto. ¿Qué este es el básicamente? Barismo. ¿Cómo se define? Barismo es la persona eh, o es la profesión encargada de la realización de cafés, ¿no? Pero la realización de cafés adecuadamente, en la que seguimos ciertos protocolos, respetamos eh, porcentajes de extracción, porcentajes de fuerza, ¿no? Con el objetivo de tener la mejor tasa. De acuerdo, así es. El, el café más rico, por decirlo en términos Exacto, sencillos. así es. Perfecto. Y para ser barista también se estudia, obviamente. Por supuesto. Hay así muchos que creen que el barista es el que le dibuja un corazoncito a tu café con leche, nada nada que no, ver. No, no, nada no. más lejano es de la realidad. Es parte de, ¿Claro? pero no es solo eso. Lo más importante es realmente tener un buen balance entre aroma y sabor en la taza de café. ¿no? Perfecto, Exacto. excelente. Entonces, eh, empezaste a trabajar en una, en una empresa, digamos, con el tema del café. Exacto, así Como es. dependiente. Empecé, empecé como barista en una cafetería. En ese entonces eran pocas las que hablaban de café de especialidad y barismo de verdad. ¿no? Entonces, eh, ha sido muy gratificante entrar a esa cafetería. Eh, habían ya baristas muy buenos. La empresa traía baristas de afuera para que nos entrenen. Entonces, era una gran oportunidad de crecimiento. ¿no? Buenísimo. Obviamente, por mi lado, también me he a, a estudiar, a aprender, a investigar, y ya se dio la oportunidad de, de certificarme como Barista K, no en el tema de lo que son los expresos, el arte late. ¿Y quién te da esa certificación? Eh, la SCA es la Asociación de Cafés de Especialidad a nivel mundial. Yeah. Entonces, eh, esta asociación tiene diferentes entrenadores certificados que dan esa certificación y viajan a distintos países. Uh -huh. no. Y justo en ese año se dio la oportunidad de que uno de esos entrenadores certificado, certificadores llega a Bolivia. ¿no? Yeah. Entonces, hemos aprovechado eh, muchas personas en tomar la certificación. Nosotros ya teníamos el conocimiento del manejo adecuado del café ya teníamos experiencia, pero nos tocaba dar ese pasito y ya que nuestro nombre también salga afuera. De acuerdo. ¿No? Entonces, una vez que has hecho tu experiencia, tu entrenamiento, te has, eh, te has certificado, digamos, como, como barista SCA, eh, ¿En qué momento decides dar el, el salto y el decir bueno paso. hasta aquí fue empleada, ahora empiezo a ser emprendedora? ¿Cómo fue eso? Pues mira, te comento que yo quería seguir aprendiendo más, quería conocer eh, ya más el origen, ¿no? quería ir a visitar las plantaciones de café, eh, conocer productores, conocer cómo es esa vivencia, no. Lastimosamente el trabajo no me permitía realizar mucho esos viajes, entonces dije que okay, este es mi momento de gloria. Renuncié al trabajo y me fui a Caranavi en busca del origen, pues, ¿no? ¿Y? Quedé enamorada y fascinada con, con las parcelas que tenemos acá, con la gente que, que produce el café. Eh, realmente ahí empezó mi compromiso de valorizar o revalorizar más bien el trabajo que realizan los productores, ¿no? Realmente son el pilar fundamental dentro de lo que es toda la cadena eh, productiva del café. Sin ellos, sin ellas, sin esas familias productoras, realmente no, no tendríamos ese, ese gran valor que nuestro café tiene ahora a nivel internacional. De acuerdo. Eh, ¿Se hace en Caranavi o se produce en Caranavi el mejor café de Bolivia? Te cuento que eso varía mucho porque el año pasado la tasa presidencial la ganó Cochabamba. Cochabamba, ¿No? exacto. ¿De qué, ¿de qué lugar de Cochabamba? De Villa Tunari Villa Tunari Exacto, así que es por eso que este año justamente la etapa internacional va a ser en Villa Tunari ¿no? <ríe> así que, ya. bueno, pues emocionados con eso Entonces, a ver, repasemos un poquito Tú hablaste de Caranavi, dijiste allí un café espectacular, no, ¿no? de altísima supuesto. calidad de exportación, por etcétera. Supuesto. Ganó la tasa presidencial eh, Villa Tunari. ¿Y ¿Qué otros lugares son eh, productores, así diríamos, de café por excelencia? Mira, el 95% de producción nacional la tenemos en La Paz, justamente eh, en toda la parte de los yungas. No, Caranavia es considerada la capital cafetalera de Bolivia, pero también se produce en Chulumani, Coroico, Irupana, ya fuera de los yungas, en, más al norte, en Apolo, ¿no? En Apolo también tenemos excelente café. El otro otro 5% se lo divide entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, que estos últimos años, sus nombres, o sea, el nombre de, de esos departamentos con respecto al café, también están creciendo, ¿no? Está viendo mucha mejoría en cuanto a su producción. Yo recuerdo un café de Buenavista, ¿no? En Santa exacto, Cruz, que exacto. tiene así un gran prestigio, ¿no? Por Parece supuesto. que es un, un buen café, ¿no es cierto? Supuesto. Eh, hablemos un poquito de la cantidad de variedades, ¿cuántas variedades de café sabrán ¿N? Uy, son un montón, la lista es larguísima en cuanto ya. a las variedades de café. ¿Y aquí en Bolivia se producen todas? o...? producimos una gran mayoría, ¿no? Ya. Tenemos, mira, acá te traje un ejemplo, por ejemplo. A ver. Mira, tenemos este pacamará. Pacamará. Exacto. Que a diferencia del otro, del otro pocillo, por ejemplo. Ya que Al de allá. Sí, sí, sí, te das cuenta... Voy a salir sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, te sí, sí, sí, Aquí, aquí. aquí. Hay unos que son mucho más grandes, A ver. ¿no? Esa vendría siendo eh, la variedad del pacamará. Este es el pacamará y el Exacto. que está al lado, que es sería? más chiquito, ¿cómo ese se es llama? El honey. honey. Ese es un, perdón, ese es un catuahí, pero con proceso Uy. honey. Acabo de hacer un desastre. Eva, no, me, no me derrame los granitos sí, que por son favor, caros. Mil no, yo lo sé. Ahorita los voy a recoger de rodillas. De rodillas los voy a recoger. ¿sí? Eh, entonces decías, estas son dos, eh, dos variedades. Exacto, eh, dos variedades diferentes. Y ¿no? tú, y, y tú, tú, ahí está justamente. Ese es el café, así es como se, Exacto, se recoge, así ese como es se cosecha así de, es. La, de la planta, ¿no? Así es, así, así es. Es. rojito. ¿sí? Rojitos. Qué belleza, qué hermoso. Eh, entonces, tú decías, hay n, n cantidad. ¿Cuáles son las más frecuentes aquí, diríamos? ¿Cuáles serían las especies endémicas en Bolivia? Pues tenemos el catuahí, que puede ser rojo o amarillo. Tenemos ¿Ya? el caturra, tenemos el bourbon, que también es muy conocido, el java, el pacamará, ¿Ya? el castillo. ¿Y no. son especies exóticas o, o, o han sido? son eh, originarias, digamos? El café no es originario de, de, de Bolivia. Bolivia no, no, exacto. El café viene desde el África. ¿no? Yeah. Entonces, acá como café nacional o, o todo país productor tiene su café criollito, ¿no? O su café típica, ese vendría siendo el café criollito, yeah. ¿no? Que es típico yeah. de la región. Las otras variedades pues sí han sido introducidas, ¿no? Buenísimo. Una de las más exóticas que Bolivia produce es la variedad Geisha, ¿no? Geisha. Exacto, yeah. que hace, hace muchos años se consideraba una variedad ya extinta, pero se logró recuperar en ciertos laboratorios y bueno, podemos conseguir o adquirir esa semilla y bueno, Bolivia también también producen excelente geisha, ¿no? Es uno de los cafés más caros a nivel mundial. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un, un kilo de heisha ¿O cómo, o cómo lo venden? Eh, bueno, se lo, se lo vende por libra. Por libra. Y, exacto. Y esto va a depender si es que entra a los torneos como el que estamos teniendo ahora en Bolivia o sí. los de afuera, que son las tasas de excelencia, ¿no? Eh, la libra de café puede llegar a costar arriba de los 60 dólares. De hecho, el año pasado... En la tasa de excelencia de Panamá, la libra del café Geisha estaba costando mil dólares. Mil dólares una es, libra de subasta, café. En subasta, exacto. Impresionante. Exacto. Impresionante. Exacto. Bien, oye, qué interesante. Bueno, eh Tú hiciste tu emprendimiento, que le has puesto por nombre La Hormiga. La Hormiga. La hormiga sí Tienes que explicar por qué ese nombre. La Hormiga, asesoramiento y capacitación. Bueno, La Hormiguita, las hormigas son súper trabajadoras, están ida y vuelta todo el tiempo. Son chiquititas. Exacto. Son chiquititas, va con sí. mi tamaño. Y ahí siempre pues con el granito de café encima, ¿no? Ahí está. Ahí estoy ahí está. Mira, qué bonita, realmente. Qué lindo logo que te han hecho, hermoso. Gracias. Eh, la Hormiguita. Eh, yo, voy a, yo voy a ser infidente en esto. En la casa le decían la hormiga porque era la más chiquita de los hermanos sí entonces de ahí te apropiaste correcto ¿Sí? soy, soy la más bajita de toda la familia ¿Sí? soy la más chiquitita me quedé ahí. Y, y salió además trabajadora no entonces claro, venía supuesto. como anillo al dedo lo de lo de hormiguita por eh, ¿qué, qué qué cómo empezaste qué fue lo primero que hiciste cómo estás yendo ahora qué a cuánto has avanzado pues mira ha sido increíble el, re, el recibimiento y la aceptación de las personas no eh, a mí siempre me ha gustado hablar del café es algo que me apasiona mucho, que me gusta mucho, entonces compartir eso con otras personas para mí ha sido muy gratificante, ¿no? de esa forma ha sido que yo he iniciado con esto del emprendimiento para, para dar talleres personalizados, prácticos, porque eh, siempre he tenido como que esa intención de enseñar como me hubiese gustado que a mí también me enseñen, ¿no? de una manera muy paciente, personalizada, con bastante práctica y es así como he empezado los talleres, ¿no? específicamente solamente de, de, de barismo y de los filtrados. Buenísimo. ¿no? Entonces ha sido, han sido años maravillosos ya en los que me he dedicado a, a compartir con mucha gente la verdad lo que es la experiencia del café. Buenísimo. Eh, hoy nos has traído varios cafés. Eh, ¿Qué vas a hacer? Una, una demostración más o menos Quiero de Quiero prepararte la un destiladito sí. de café bien rico. A ver, no, para, ¿Para que todos lo los detalles, por favor, todos Vamos los a detalles. hacer un destilado, es un método por goteo. Vamos ya. a empezar haciendo una B60. Ya, ya. véngase todas las cámaras aquí, claro, concéntrese en ella, olvídense del de general. Sí, Hasta el general que se venga acá, ¿sí? Perdón. A ver, vamos a realizarnos sí. con este pacamará, ¿te parece? Pacamará. Sí, a ver si puedes sentir el aroma ahí en grano y ahorita te lo, Delicioso. Te lo enseño. Delicioso. Ya Delicioso. molidito. Delicioso. Algo muy importante para preparar café y si son amantes del café, sí. lo mejor es tenerlo Pena, sí. en grano, ¿no? Siempre en grano. Y moler. Primer plano, primer plano, primer plano. Ahí, espera, ahí. espera un segundito. Claro que sí, claro. Estamos, estamos sí. pataleando un poquito. Todo A ver, el ahí, mundo ahí. está ahí, por el café. Ahí, ahí, ahí. Sí, tú muy sabes, bien. pues tiene esa, claro. esa... Ahí, ahí. Pinche, compañero. <risa> Pinche. Cucharilla, <risa> cucharilla, pocilla. Eh, exactamente. Exacto. Ahí. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es bien importante tener el cafecito en grano ya. y recién molidito, porque de esa manera conservamos mucho más los aromas, las fragancias y los sabores del Perfecto. café. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Lo vas ahora a... lo voy a moler. Lo vas a moler. Exacto. Te vamos a meter un poquito vale, vale. de ruido. Ahí es. Vamos a moler un poquito más. La molienda tiene que hacer de acuerdo al tipo de método que nosotros vayamos a preparar, ¿no? Ajá. Por ejemplo ejemplo, para un, para un espresso o para una cafetera italiana, una moca, necesitamos una molienda fina. Fina, o sea, tienes que molerlo más tiempo. Exacto. En ya. cambio, para un método filtrado, nuestra molienda tiene que ser algo más gruesa. A ¿no? ver, no a tiene ver, ahí lo mostramos. Ahí lo mostramos. Ahí está. ¿no? Así es, esa sería una molienda gruesa. Exacto. ¿Sí? Ahí, ahí Entonces, vamos a ponerlo. ¿sí? Ahí sí se puede ver. Ahí, ahí está. Ahí se ve. ¿Sí? A ver, ¿Lo mostraremos que a la cámara? Claro que sí. ¿Sí? Lo mostramos a la cámara. Ahí está. No, es Así una molienda es. media. Ya, correcto. Quiero que sientas el aroma del café porque ahora pues es. No, ni hablar. Cuando explota. Tremendo, tremendo, ¿Qué tremendo. ¿Qué, una ¿Qué podrías sentir hermoso, tú ahí? ¿Cómo describirías a ver, ese café? No sé. Parece café, yo diría. Soy mm, tremendamente Muy bien, eso es bueno. Sí, Lo primero... Sí, bueno, ya es un avance, digamos. ¿no? <risa> Lo primero que tiene que oler el café es a café. No, está claro. Y de ahí ya vamos a descubrir diferentes ¿Y ¿Qué otra cosa notas? más puedes encontrar? No me digas que tú encuentras aquí muchas claro, cosas. Claro, por supuesto. A ver, por mira, ejemplo. yo te voy a, ver. a dar un chanchullo acá, justo. A ver. Mira. A ver. Estas son las características principales de ese café. ¿Cómo no me fijé antes? ¿Sabes qué, a, a, sabes a qué tiene esto? Los voy a impresionar a mis compañeros. Claro. Lúcete, lúcete. Mis conocimientos me dicen claro. que esto es higo deshidratado. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, Correcto. yo también estoy de acuerdo. Pero eso no es, no es todo. Esto tiene cerezas. Me parece... ¿Sí? A ver. ¿también a ver? A sentir? Aquí entre sí, expertos sí. estamos hablando. Cerezas deshidratadas. Cerezas. También, Pero además ¿verdad? tiene malta, fíjense. Tiene un tono de malta. Por supuesto que sí. Les voy a decir la verdad. Lo leí, lo leí del chanchullo. Lo leí del chanchullo. Van bueno, a disculpar. ¿Qué estás haciendo ahora? No, ahora no nos saltemos lo los pasos. Ahora lo haciendo, sí. lo que acabo de hacer es... Sí. Eh, Purgar nuestro filtro, ¿no? La B60 utiliza un filtro de papel. ¿Qué es purgar el filtro? A ver. Es limpiarlo ah, para ya. quitarle algún tipo de pelusa, polvito o de aroma a papel que pueda tener y que no queremos que contamine nuestro delicioso café. ¿Eso es solo con agua? Exacto, solo con agua caliente, caliente. Caliente. Exacto. Ahí, eso. ¿no? Pero Perfecto. también voy a aprovechar en precalentar, ¿no? Mi jarrita o mi envase para que no haya un choque térmico brusco y haga cambiar las notas en boca del café. Claro, ¿no? por ahí entonces, los higos eso... desaparecen. Exacto, eso está... es exacto. Entonces nos deshacemos de la huida. Ya. Y ahora sí colocamos nuestro café. Aquí está el café. Muy bien, vamos a colocar ahí el cafecito. ¿Esa que has he hecho es para, daría para qué posición? por ejemplo, esta cantidad? Esto lo vamos a hacer para unas dos tazas. Unas dos tacitas. Perfecto, exacto. excelente, muy bien. Ahí es, entonces empezamos con la primera parte de lo que es la infusión, que es la pre-infusión, algo muy importante. Pre-infusión. Exacto, para desgasificar el café y también eh, para provocar el bloom del café. Con el bloom del café lo que hacemos es explotar todas esas burbujas de aroma y sabor que encontramos en este. Qué cosa fantástica, verdad. ¿sí? Entonces empezamos siempre de una manera homogénea por toda la cápsula, perdón, por toda la cama de café. Poco a poco. ¿Qué tal, esa, ¿Qué tal esa calderita? Qué bella, ¿no? Ah, esas burbujitas ahí que van saliendo. Ya. ¿No? Esto, esto vamos a retirar así claro para que, que se pueda, sí. para que se pueda ver con la cámara. Ahí. Claro ahí, ahí, sí. ahí, ahí. Entonces, ¿no? está empezando a destilar. Exacto, ¿no? Este con es, esa preinfusión. Y tienes que ir aumentándole un poquito, un poquito. A poco a el agua. Así, lentamente. Exacto, y de Sin manera, apuro. Sin apuro, ¿no? para que no tengamos una destilación muy rápida y de esa manera el agua resbale y nos saque, digamos, los sabores y todos esos aromas que hemos leído ahí en Buenísimo. la nota. Sí, haz, haz un cachito para atrás para que muestres la jarrita, cómo va yendo para abajo Cómo, el, va, el goteando café? Café. ¿Cómo va goteando poco va poco. Para atrás, un zoom out, compañero, un zoom out para ver atrás la jarrita. Para atrás. Chan, chan, sí, chan. Ahí está, ese está bonito, mira qué bonito. Sí, ahí ah, se vamos terminando preparado. nuestra destilación. Ahí está. ¿No? Generamos un remolino, un torbellino ahí adentro para que el café no se estanque Ajá. y también vaya en constante movimiento. Buenísimo. ¿no? buenísimo. Esta vez 60, pues bueno, B60 por la forma B, por la forma cónica que tiene, y 60 por los 60 grados de inclinación que tiene cada estría. Y eso nos va a ayudar a causar un remolino y que las partículas no se estanquen ahí. Qué ¿no? bueno, excelente. Bien. Entonces, de esa manera garantizamos la extracción homogénea de cada partícula de café que hemos molido. Bien. No sé si logras mostrar la jarrita, cómo se va llenando la jarra con café. Yo estoy ansioso. ¿Ese, ese café es el que vas a servir a la taza? Claro que Ay, sí. Bien. Claro que sí. No hay que hacer otro proceso nada más que esto. No, nada más. Sí, ahí, ahí simplemente está. pacientes esperamos a que termine de destilar nuestro cafecito. Se siente un ah, aroma... Verdad que Madre sí. Madre mía. Madre. Mía. ¿Verdad que sí? Vamos a aprovechar también en precalentar nuestras tazas Ajá. con un poquito de agua caliente. Hay que precalentar las tazas, claro. ¿escucharon eso? Claro, no solamente para conservar más tiempo la temperatura de la bebida, sino también, como te explicaba acá, para vale. evitar ese choque térmico que Buenísimo. puede modificar algo la bebida. Qué interesante. ¿no? Buenísimo. Entonces, ya. vamos a precalentar ahí nuestras tacitas. Perfecto. Esto ya casi va a estar. Vamos a retirar el agua. Excedente ahí. Y mira, acá ya no tenemos más líquido, ¿no? O agua sí. que esté bajando. Tal cual. Entonces nos vamos a deshacer de este filtrito. Listo. Y nuestro café está listo para probar. Siente el aroma del cafecito, por favor. Espectacular. ¿Qué tal? Espectacular. Ahora sí lo vamos a servir más acá. ¿Y se sirve así sin platillo? Ahí sin platillo o con platillo. Como tú quieras. Ajá, como tú quieras. Ay, ahora, por ejemplo, se sirve mucho en copas, porque de esa manera podemos como que conservar, eh, así como el vino, conservar esos aromas, ¿no? Interesante. Entonces, café en copa, exacto. Tal o en tazas de cristal, porque de esa forma también vemos el color. Si te das cuenta, sí. es un color más cobrizo, más ámbar. Sí. No es negro. Tal ¿no? Cual, el café tal no cual. es negro, es café. Claro, unos dicen chuita me has dado, Exacto, dicen, ¿no? ¿Me has dado pero chuita y en realidad ¿no? pues el sabor está ahí. ¿Y por qué en ha servido pleno? así poquito a poco? Primero una, después otra. Es, Esto para generar eh, o, o para garantizar, mejor dicho, primero que nada, no la decantación de nuestro café. Y que cada porción o cada taza de café tenga como que la misma La misma acentuación de vale, líquido. Perfecto. ¿no? Entonces lo ¿Y más hasta aconsejable... dónde se sirve? Ahí, eh, cuando sirviste la primera, yo dije, uy, qué, qué poquito. <risa> Pero claro, ahora sí, ahora entiendo. Ah, ahora la taza sí, está es legal. Casi, mira, y calculaste Ahí. bien justo las dos tazas que dijiste. Por supuesto. Perfectamente bien calculado. Ahí, por favor. Muchísimas gracias. Yo quisiera, por favor, pedirle a Diego, que yo sé que es un experto en cafés, es cafetero el Diego, ¿no? Uno de los más cafeteros que conozco. gracias. por favor Diego, tú eres la voz autorizada hermano. lo mío gracias. ha sido leer estaba, el chanchullo. yo leí el chanchullo. Yo estaba a un lado. a ver Diego, que es un capo Ay, en cafés. con cuidadito. hay ¿Sí? otra taza. uy qué rico. También. hay algún otro experto o experta por acá en cafés, ¿sí? que ¿Qué qué pueda decir. yo voy a dar aquí la certificación. nadie, nadie se anima. nadie se anima. don Diego, delicioso los el los frutos rojos se sienten realmente muy ricos. ¿Verdad? Sí, es sí. un café bastante delicado, bastante aromático, uh -huh. ¿no? Es, tanto por la variedad que es el pacamará y por el proceso. Este es un proceso natural. Eso quiere decir, como te explicaba, que ha secado con toda la cerezanita. ¡Qué lindo! ¿no? Y Qué eso lindo. es lo que Qué le aporta bastante de notas frutales, cítricas, eh, notas vinosas. De acuerdo. ¿no? Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta que claro seguramente que muchos sí. estarán haciendo ahora. ¿Es bueno echarle azúcar al café o no? Eh, cuando te lo vas a tomar, digo. Mm, ese ya eh, viene siendo un gusto muy personal, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos eh, el deber, la obligación y la misión de preparar una taza de café adecuada, ¿no? Como te decía, con esos balances en cuanto a, a gusto, sabor, ¿no? Eh, pero ya es muy personal si la persona quiere colocarse Pero, azúcar. En términos de decir yo voy a tomar un café de verdad, o sea, no me voy a engañar, ¿es mejor echarle azúcar o es mejor tomarlo así como lo está tomando ahorita Diego? Es mejor tomarlo así, porque pasa que el azúcar modifica muchos sabores y muchos gustos. Ahí está. Y puede taparnos algunos buenos y también puede... Eh... Como que destacar algunos otros, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Entonces, lo mejor para des degustar un buen café, lo más aconsejable es tomarlo así sin azúcar. Sin ¿no? azúcar, Exacto. ¿no cierto? Es sin azúcar. Y si ya lo puedes percibir, ya tiene su propio dulzor, ¿no? Es esta es una taza bastante dulce de café. Sí, sí. riquísima, sí, realmente muy rico. Eh, una pregunta. Claro, claro. Respecto a los métodos de destilado y de preparación, uh -huh. ¿cómo saber qué tipo de granos o qué tipo de variedades de café son mejores para, digamos, la prensa francesa o una cafetera italiana, o todas las variedades sirven para todo. Mira, Diego, para esa respuesta tienes que tomar los cursos que da ella. No, sí, ya si estoy ella inscrito. No, ella, no, ella no va a poder No, dar no, eso. no, <risa> no ya estoy inscrito. <risa> ya. No, mentira, estamos bromeando. No, de sí, hecho, dilo. todas las variedades nos sirven para todos los métodos de preparación. Lo mágico y lo hermoso del café es que si, si tú te preparas este pacamará en una B60, en una Kemex, en una prensa francesa, vas a tener distinto resultado en taza. Mm. ¿No? E incluso si nosotros tenemos el mismo café, el mismo método de destilación y solamente cambiamos un poco el, la molienda, o sea, el tamaño de la molienda, vas a tener distinto resultado, ¿no? O si solamente mantenemos todo igual y solamente cambiamos el ratio, o sea, la relación entre café y agua, vas a tener distinto resultado, ¿no? ¿Te quedó claro? Así que es sí. una maravilla el mundo del café. Eh, Nunca no, ¿no? no, te total. Totalmente, ¿no? no, seguro que no. Eh, bueno, María José, ha sido buenísimo escucharte, conocerte, tenerte acá, nos has traído una energía fantástica. Gracias. Eh, mandas un mensaje aunque tú no quieras, eh, muy fuerte a la gente, a los changos, a los jóvenes, eso es muy bueno. Eh, ¿Qué es lo que ofreces concretamente con la hormiga? Eh, lo pondremos en limpio, ¿no es cierto? Para que la gente sepa y te contacte, te llame, claro te busque sí. para, para poder aprovechar de todos tus conocimientos, para, para que con, aprendan parte de lo que tú eh, ¿Estás eh, dispuesta a enseñar? Que es mucho, por cierto. Gracias, ¿Mm? muchísimas gracias. Pues bueno, a, a, ahora estoy con los cursos y los talleres totalmente personalizados, ¿no? Eh, son talleres prácticos también máximo dos personas por turno o mejor a mí me encanta dar solamente con una persona porque de esa manera tengo más diálogo más confianza con esa persona y podemos avanzar mucho más no entonces ahora estoy dando los talleres de barismo básico que se dedican o que se enfocan más que nada a lo que es la máquina expreso a lo que es la destilación del expreso adecuado lo que es el arte late y diferentes bebidas entre café y leche también tengo el taller de los métodos filtrados, que ya vienen siendo los métodos por goteo, por inmersión, no como estos que te he traído de ejemplo. Y ya estoy abriendo eh, muy prontito, ¿no? Así eso ya como chisme. Sí, no, como primicia <risa> Como primicia, nosotros. exacto. Sí. Ya se van a dar los cursos de catación, ¿no? Ah. Cursos de catación. Exacto, ¿no? Para, el, para um, entender mucho más sensorialmente la calidad del café. Qué cosa maravillosa. ¿Sabes lo que me, me animó un poco de lo, todo lo que dijo María José? Es que no tienes que nacer para esto. Exacto. ¿no? Si le o metes un, don, un poco de, de transpiración y esfuerzo y sacrificio, Exacto. puedes llegar en algún momento a destacarte en este ámbito. ¿no? Eh, porque hay otros en los que si no tienes talento innato, fuiste. ¿no? no. Acá no nos más mueve es. más la pasión, la verdad, sí, y como te decía, esa predisposición a aprender, tener esa mente abierta, amplia, para poder eh, realmente captar mucha más información. ¿No? correcto aquí la idea es que teniendo la materia prima como tenemos en Bolivia no es cierto un café es extraordinario increíble. de Excelente. una extraordinaria calidad Exacto. no es cierto eso eso está claro eh, pues eh, mandate la parte con tus amigos no claro. un día los invitas claro. y te claro. les sirves un café y van a decir Dios ¿qué, te, qué qué momento te has vuelto capísimo no sí así Oye, es una maravilla bueno María José te agradecemos mucho realmente ha sido un gustazo una alegría conocerte Igualmente. nos va a encantar divulgar el, lo que tengas si en algún momento se te ocurre hacer algún material alguna claro cosa que sí. pues aquí tienes tu espacio para Venir a anunciarlo, algún curso, algo, nos avisas inmediatamente lo, lo publicamos. Va a, ser una, va a ser una alegría apoyarte. ¿sí? Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por compartir emprendimientos bolivianos, gracias por compartir y bueno, pues divulgar el talento y, y la, la, las grandes cosas que tenemos acá. Seguro que sí. Eh, María José Villarruel es eh, la emprendedora que viene con su empresa, la hormiga, ¿sí? Que es la que precisamente te puede brindar asesoramiento y capacitación en el tema del barismo y en el tema de la catación sí es realmente una, una, una muy buena alternativa no es cierto es, es parte de los conocimientos generales diríamos hoy sí. saber hacer un buen café Diego la bebida más consumida en el mundo Así es, es el café y el puntaje del café boliviano está por encima del 90 no exacto hay en cafés en que han llegado a arriba de los 90 eso quiere decir que es una tasa de excelencia una tasa presidencial no eh, pero café de especialidad se considera cafés con puntuaciones arriba de los 84, ¿no? Que la mayoría del café boliviano pues está ahí, ¿no? Muy bien parecido. solicitados y Fue bien eso. cotizados. Fiquísimo. Muy bien. Bueno, María José, muchas gracias otra vez. A ti ¿Sí? las gracias. No, ha sido un placer. Muchas gracias y, y mucho éxito. Muchísimas ¿Sí? gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, ¿Sí? gracias. Muy, buenísimo. Bien, yo ya me estoy inscribiendo. Sí, ya, obviamente, aquí atrás. La próxima semana ya alumna. a las 8 nos vemos. ¿Sí? <risa> ¿Sábado? Sábado, claro ah, que sí. Bien. Sábado, domingo, feriados, la hormiga no descansa. es una capísima, <risa> una <risa> capísima. 10 <risa> con 2. Tenemos que hacer una pausa. Sí, nos vamos a ir al corte, por favor. Enseguida, cuando retornemos.